Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé dónde poner las manos porque tengo hoy el micrófono acá adelante para que ustedes se escuchen bien. Bueno, eh, depende a qué hora estén escuchando este video, muy bienvenidos. Eh, vamos con la clase de hoy de una vez a ver si logro bajarlo de cuatro minutos, no logro bajar que sean los videos de menos de cuatro minutos. Eh, rapidito te pido que entres a nuestro portal de astrología patagoniaastral.com Lo estamos renovando todo para que sea el portal de astrología, el gran portal de astrología Y además de eso que te suscribas a mi canal de YouTube, que le des clic a la campanita, que le des like al video y que me sigas en las redes, que tengo Instagram, que tengo, eh, ¿qué más tengo? Telegram. Sumate al grupo de Telegram. Si querés aprender astrología, todos los días, un grupo súper activo donde hay astrotrivias, donde hay un montón de juegos para aprender astrología mientras te divertís, sin que sea un peso terrible de leer mmm, libros y libros y libros, eh, sino que... En, aprendas con un lenguaje coloquial la astrología de una manera que te encante porque es una herramienta maravillosa la astrología de desarrollo personal, de autoconocimiento para ayudar a los demás es maravillosa la astrología eh, bueno, me encanta, ya de, no me voy a poner a hablar de eso pues se me va a hacer otro vídeo de seis minutos así que por favor eh, a vos te queda eso vamos entonces hoy con la clase eh, 256 eh, que vamos a ver el sol en cáncer como lo estás viendo ahí en el mapa natal eh, en casa 7 esa casa 7 en cáncer empezamos por ahí sol en casa 7 afectivo equitativo y sociable casa 7 en cáncer amorosos cambiantes protectores Sol en cáncer, familiar, maternal, paternal, cambiante, protector, obsesionado. Por lo que podemos decir que si tenemos una configuración astral así nosotros mismos o estamos ante una persona que tiene una configuración astral así, es muy factible que esta persona en lo familiar sea muy afectiva y sociable. Ahora bien, te voy a mostrar, <risa> ay perdón, <risa> eh, ahora bien, eh, te voy a mostrar, vos sabés que yo grabo todos los videos en una sola mañana, eh, o sea un grupo de videos, no todos, <risa> así que llega un momento que ya la voz no me da. Te voy a mostrar qué es lo que pasa cuando eh, el sol está en cáncer, pero... Eh, en casa 8 en vez de en casa 7, y la casa 8 está también en cáncer. Entonces, vamos a ver eso: solo en casa 8, seductor, elucubrador, misterioso. Casa 8 en cáncer, nutrición o nutritivo, protector eh, y también algo abandónico. Sol en cáncer, familiar, maternal, paternal. Cambiante, protector, obsesionado como parte negativa de ese sol en cáncer. Es muy posible, <coughs> perdón, es muy posible que si tenemos esa configuración astral, estemos ante una persona que seduce a los demás, fíjense, agarré la palabra seductor, el sol en casa 8, protegiendo... ¿Sí? protección casa 8 en cáncer maternalmente sol en cáncer a su entorno familiar por el sol en cáncer ven cómo pueden ir combinando las palabras claves es muy lindo aprender la astrología de esta manera va por lo menos a mí me gusta aprender así de esta manera y si no te gusta, igual dale like al video y hay un montón de otras escuelas que te enseñan desde otros lugares la astrología. No, pero no te lo tomes a mal, no te ofendas. Te mando un abrazo enorme a vos que estás escuchando y a todos los que están escuchando y a los que no están escuchando también. Nos amo. chao, hasta la próxima.